Este episodio de la publicación de que el Presidente de la República homologó un fallo del Tribunal de Honor que dejaba sin consecuencias una conclusión muy grave como la que hizo Gabazo de haber asesinado a una persona en la dictadura, demuestra varias cosas. Primero, una gravedad muy grande de que el Presidente de la República, excusándose en que no sabía el contenido de las actas del Tribunal de Honor, homologó ese fallo, pero no le creemos al Presidente. ¿Alguien puede creerle en su sano juicio de que no sabía el contenido de esas actas del Tribunal de Honor? Cuando ahora sabemos que había sido advertido en su momento por el Ministro de Defensa Menéndez, que su secretario de la Presidencia también lo sabía y que se le había sugerido hacer una denuncia penal, cosas que no hicieron, y todo ahora, luego de una publicación, de un diario capitalino. ¿Qué hubiese pasado si ese diario no publicaba esta información? Nada. Nada, los ciudadanos estaríamos ignorantes de esta situación. Y el presidente alega que no lo yo, que firmó sin leer, y que no le da el tiempo para leer todo lo que firma. Es gravísimo. Si alguien en su sano juicio le cree al presidente de que no estaba al tanto de esto, es gravísimo. Estamos hablando de un Presidente de la República que con su firma emite un acto de gobierno que obliga a los ciudadanos, que obliga al país y ni siquiera lo lee. Si esto, que es sumamente grave y que además cualquier ciudadano hasta por curiosidad le interesaría leer el Presidente de la República, no lo lee, ¿qué podemos esperar de otros actos administrativos menores? Yo no le creo. Y no le creo, además, porque no puedo entender cómo el presidente de la República firma cosas y no tiene un equipo de asesores, con los miles y miles de funcionarios que han ingresado a nuestras administraciones frente amplistas, que le diga cuáles son las prioridades, cuáles son los temas importantes, a qué le tiene que prestar atención. Mucho menos le creemos cuando sabemos por parte del ministro de Defensa, que, a cual acaba de remover, que había sido advertido el presidente del secretario de la presidencia de estos extremos. Así como removió la cúpula militar, también tiene que remover al secretario de la presidencia, si es que no le informó, como él dice, que no estaba enterado.